Hola, hoy vamos a ver cómo imprimir los boletines de calificaciones. Eh, para ello lo primero que tenemos que hacer es entrar en raíces con nuestro usuario y contraseña. Una vez que estamos en raíces, tenemos que ir a la esquina superior derecha. Hay tres circulitos amarillos, vamos a seleccionar el del medio, que es, que es la opción de documentos. Ahí vamos a hacer una búsqueda del documento, vamos a escribir boletín o bolet. Buscamos y se nos despliega abajo en el, centro, en el medio de la pantalla la opción boletines de calificaciones del alumno. Pinchamos en esa opción y elegimos pues, la primera evaluación del curso este, Co elegimos esta unidad y la pasamos a la derecha. Y le damos, arriba a la derecha otra vez, donde están los dos disquitos, Aceptar. Nos dice que se está generando el documento y que nos avisarán cuando concluya la generación. Pero, eh, apretamos OK y ya habríamos terminado. El problema que tiene esto es que la generación del documento puede tardar. Entonces, para ver cuánto qué porcentaje del documento se ha generado ya, lo que tenemos que hacer es volver a pinchar en Documentos, arriba a la derecha, el botoncito del medio amarillo, cuando pinchamos en esa opción, justo debajo del icono amarillo hay un icono con un montón de hojas. Eh, si pinchamos, ahí podemos ver los, los documentos que hemos solicitado o que hemos generado y qué porcentaje de generación se ha realizado. ¿vale? Ahí podemos ir viéndolos. Entonces, desde aquí podemos pinchar en el boletín de calificaciones y ver el documento, descargarlo o borrarlo. Yo lo vería aquí, me genera un PDF... Eh, que ya puedo imprimir tranquilamente en cualquier impresora. Bueno, pues esto sería todo. Un saludo.